en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Último tramo de Mix, y nos vamos a Cali, Colombia, porque claro, se viene la temporada 2020 del arte de cambiar. Y cuando hablamos del arte de cambiar, hablamos de un grosso, de un gran, gran coach. Estoy hablando de Faber Solano, a quien le damos la bienvenida en esta temporada 2020 del arte de cambiar en Radio Mix. Hola, Fada. Hola, Cari, un saludo para ti, para todos los oyentes. Bueno, qué felicidad de volver a estar aquí en, en una nueva temporada del arte de cambiar, como tú dices, la temporada 2020. Aquí estamos para compartir con todas las personas que nos escuchan y obviamente también las que nos ven a través de las redes sociales. Tal cual, Faber. Y hoy más que nunca este tema que traes el cambio, ¿no? El cambio, todos hablan de que somos protagonistas de un mundo diferente y hay que adaptarse, hay que hacer un cambio para este mundo diferente. Así es, bueno, todo cambió y todo está cambiando todo el tiempo, nuestro cuerpo está cambiando, vamos evolucionando también eh, todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Y el cambio precisamente es eso que de alguna manera se está dando. No obstante, también algunas veces pasa que, que a lo largo de nuestra vida pensamos que el cambio se da de manera natural en todos los contextos de nuestra vida. Y bueno, eh, hoy quiero también traer que nosotros podemos de alguna forma empezar ese cambio de manera intencional. Nosotros podemos hacer que el cambio suceda. Y te traigo un ejemplo muy sencillo. Pues yo creo que todas las personas recuerdan cuando se daba el trueque, cuando hacían, las personas hacían trueque, yo te doy esto y tú me das esto y bueno. Y el, precisamente el cambio es hacer un trueque, pero hacer un trueque dentro de nosotros. Empezar a ver eso que realmente no me está gustando hoy y hacia dónde realmente lo quiero dirigir. Uy, y a veces esto, el cambio cuesta un poquito. Me gusta esto del trueque. ¿eh? Eh, el, sí. el negociar con uno mismo vendría a ser ¿no? eh, te doy, sí. cedo esto para que entre tal cosa ¿no? Eh, esto está buenísimo eh, no sé, me lo imaginé y digo, nunca se me había, pens eh, había pensado esto, es un trueque conmigo mismo sí, así es, estamos haciendo entonces ese trueque dentro de nosotros hoy, con todo lo que está pasando que está pasando afuera, tal vez puedan presentarse ciertas situaciones, eh, como lo, lo mencioné en algunas ocasiones, en, otro, en otras oportunidades, es emociones como el miedo, eh, emociones como, o sensaciones como la angustia, la ansiedad, y es completamente natural que esto se presente, porque pues estamos frente a una amenaza que se nos presentó, y eso es natural vivirlo. Ahora, también podemos enfocarnos en qué es lo que está en nuestras manos para nosotros desarrollar ese cambio que queremos. ¿Y por qué hemos traído esto que, que precisamente está pasando en el afuera? Porque la idea es hacer el trueque, pero dentro de nosotros. De, de alguna forma, la invitación también es, es evidente que hay hechos, como es todo esto que está sucediendo a nivel económico, sanitario, en todos estos contextos que también nos movemos y que eso de alguna manera nos influye. La invitación principal es a mirar qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Y pues hoy vamos a compartir precisamente tres puntos para que la gente se lleve a su casa algo que está en sus manos. Y que al estar en sus manos, están desarrollando precisamente ese cambio de manera intencional. Ya no está quedando en el afuera, sino que estamos haciendo ese trueque con nosotros de decir, esto es lo que quiero cambiar y esto es lo que está en mis manos. También quiero decirles que si en algún momento, alguno de estos temas sientes que te está desbordando o que de alguna manera... Quieres apoyo, que necesitas apoyo, que estás, búscalo. No tiene nada de malo pedir apoyo. O sea, es más, yo muchas veces lo he pedido. He pedido apoyo, acompañamiento también. O sea, somos seres humanos. Y en la medida en que estamos juntos también, nos conectamos con otros, mantenemos también esa confianza en que... Vamos a continuar hacia adelante y que vamos a salir de todo este proceso que estamos viviendo. Tan real lo que, lo que decís, que juntos vamos a salir y que también eh, ser realista, ¿no? Esta es mi realidad, esto es lo que me está pasando ahora, en busca... De, de hacer pedidos, de pedir a alguien que, que me asiste. Y quizás cuando uno habla o con, cuando va a la búsqueda de, de esa persona, de ese acompañamiento, salta la claridad. que quizás la tenemos en este, en este canje que hacemos, en este trueque que hacemos con nosotros mismos, la tenemos. Pero el otro nos puede dar la claridad. Y, y esto es muy importante en estos momentos, ¿no? De este sí, movimiento. así es. Así es, y, y obtener esa claridad también parte de los recursos que tienes a disposición en este momento. No hablo solo de recursos económicos o físicos, hablo de recursos internos. Entonces, en ese trueque precisamente que empezamos a hacer con nosotros mismos, pues cambio un recurso por otro, ¿sí? De acuerdo a cómo me voy sintiendo, de acuerdo a cómo voy viendo que las cosas me están funcionando, pero... Lo importante, como lo he dicho ya, es que eso depende de mí. Está dentro de mí. Obviamente, como les digo, si hay algo que nos está sobrepasando, pues lo importante es pedir ese apoyo, ese acompañamiento que nos va a ayudar también a sentir que estamos, no estamos solos. O sea, que no estamos solos. Que siempre hay alguien que de alguna manera nos puede acompañar, nos puede apoyar. Y en, y en eso, pues... Les digo que, que he estado acompañando muchas personas y, y a, a, en un grupo de WhatsApp que creamos con algunos profesionales de la psicología también, estuvimos acompañando a personas, a más de 250 personas en un proceso en una semana para poder, digamos, abordar todos estos temas con técnicas que incluso les voy a compartir aquí o, digamos, puntos que les voy a compartir aquí. Así que, si quieres, vamos por el primer punto. Vamos por los tres que prometiste. Dale. Entonces, vamos por los tres. Vamos por el primero. El primero es la invitación a que podamos mantener una rutina. Y cuando hablamos de rutina, me refiero a que podamos levantarnos a la misma a la misma hora, podamos cenar a la misma hora, que podamos definir algunas actividades en espacios de tiempo, y que las desarrollemos, ¿sí? de si es leer un libro, si es hacer algún tipo de estudio, si es de alguna manera salir a mercar, porque en ese momento toca salir a comprar al supermercado algo específico, si, si es compartir con mi familia alguna conversación, hacer alguna llamada, definir esos espacios de tiempo y mantener esa rutina. ¿Eso qué nos, qué nos va a hacer de alguna manera sentir? Pues que de alguna forma nosotros estamos eh, Teniendo de alguna manera gestión sobre lo que está pasando. Y eso es importante porque es algo que está en nuestras manos, no está afuera. La rutina está dentro de nosotros, vamos diseñando, vamos diseñando. Tener un calendario te sirve muchísimo. Así que ese es el primer punto, la invitación a que podamos mantener una rutina. El segundo punto está relacionado con el tema que puede llegar a, a pasar en un instante y es la validación de nosotros mismos y la validación del otro. Del otro ser humano que tenemos de pronto en nuestro entorno. ¿sí? Y cuando hablo de validarnos a nosotros mismos, puede ser que, que en, algún, en algún instante, durante todo este proceso que hemos estado viviendo, puedan venir pensamientos acerca de, del pasado, por ejemplo de decir, Ay, es que no hice esto, es que no hice esto otro, o tal vez estoy demasiado paranoico y cómo voy a pedir ayuda, ¿no? O sea, validarnos quiere decir que de alguna manera todo eso que nos está pasando es válido en ese instante. O sea, te está pasando a ti. Y está bien. Está bien porque somos seres humanos y sentimos, o sea, no somos máquinas. Está bien en este momento sentir algunas emociones que tal vez en otros espacios no sentíamos. Eso es lo primero. Entonces, si llega algún pensamiento como de, de pronto de autoflagelar, flagelar, autoflagelarnos, ¿sí? de castigarnos en este instante, pues no es el momento tampoco no para, para eso. Si no es para de alguna manera... Validarnos, saber que, que somos seres humanos y validar a los otros quiere decir que pensemos que el otro también es un ser válido. Si, si de alguna manera está un poco más asustado, digamos con emociones más exaltadas, pues hay que validar también al otro, comprender que, que tal vez el otro ser humano también está sintiendo cosas que yo estoy sintiendo, pero tal vez en una mayor expresión y ahí pienso que es importante esa validación esa validación de nosotros mismos y la validación del otro ser humano con el que estamos tal vez conviviendo en este instante el tercer punto el tercer punto es utiliza técnicas de relajación entonces cuando hablamos de técnicas de relajación nos referimos a, a una muy específica como es la meditación que te sirve para conectarte en el presente estar, digamos, conectado con tu respiración, con lo que está pasando en ese instante y de alguna manera desconectarnos de todo esto que está pasando en el afuera. No, no lo de desconectarnos para olvidar de la real, olvidarnos de la realidad, porque, o más bien de los hechos que están sucediendo, sino de desconectarnos para conectarnos un poquito con nuestro cuerpo, con qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que queremos sentir, Expresar, expresar emociones o pensamientos de gratitud en ese instante porque todavía tenemos tal vez a disposición muchas cosas como algo tan primordial como la vida hoy se nos dio un nuevo ticket de vida y eso es un regalo ya si empezamos a, a mirar también qué es lo que tenemos ahora, pues hacemos también análisis más objetivos no solo nos enfocamos en qué es lo que ha cambiado afuera, sino que también tenemos esa sensación de gratitud con lo que hoy no solo tenemos, sino con lo que sentimos. ¡Qué lindo! Eso, ese es el tercer punto, el tercer punto que les quería compartir. Hay unas técnicas de respiración muy sencillas, bajo las cuales tú puedes regular a través de esa respiración tus estados emocionales, lo que estás sintiendo. Entonces, es muy natural que las personas, cuando se enojan, pues, estén respirando más rápido. Y si se dan cuenta de eso, pueden empezar a regular su respiración y evidentemente van a ver que su emoción va a empezar a bajar. Se va a empezar a disminuir. Se va a empezar a regular un poco más. Buenísimo, Faber. Me quedo, me quedo con ese Quiero pedirte, antes de despedirnos, que digas cómo hace la gente para comunicarse con vos, con este acompañamiento que, que decís que es gratis, que los pueden en esta situación tan especial, algún teléfono, algún mail, eh, ¿cómo se comunican? Bueno, hay, hay varias formas de, de comunicarnos, pero para simplificarlo de un poco, lo, digamos te voy, a, te voy a dar las redes en, el, en este momento de Facebook e Instagram, que es Faber Solano Coach. Esas son las dos redes de Facebook e Instagram. Arroba Perfecto. Favar Solano Coach en Facebook y favor Solano Coach en Instagram. Y lo otro, ya, les, ya te puedo pasar el número de alguien del equipo para que se comuniquen a través de él y los podamos agregar a una lista de difusión en WhatsApp o a un grupo de WhatsApp si lo desean. Y ahí les vamos a pedir, digamos, de qué forma también quieren que nos comuniquemos con ellos. De acuerdo como lo lo sientan en este, en este instante. Entonces te voy a pasar un número y lo podemos dejar ahí en la publicación para que la gente pueda comunicarse con la persona de nuestro equipo y que pueda de alguna manera saber cuáles son las cosas que tenemos a disposición para acompañarnos en este momento. Perfecto, después me lo pasas y ya lo ponemos para todas aquellas personas que, que tengan ganas de ser acompañados. Así es, y nos acompañamos. Así, así, Así es, o sea ellos Yo a los acompaño y ellos me acompañan también. Eso Al es cual. lo que hacemos. Es así. Bueno, Faber, muchísimas gracias. Gracias por este encuentro, inicio de, de este año 2020. Así que vamos a estar todos los miércoles. A hoy salió el jueves, pero vamos a estar todos los miércoles con toda la gente que nos esté escuchando, ¿sí? Está bien, así es. Gracias bueno. a ti Cari, y bueno, y un saludo igual para todas las personas que nos escucharon y nos vieron a través de las de las redes. Gracias, gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. Paber Solano, coach, desde Cali, Colombia a Pinamar, Argentina. Ya venimos.